Hola qué tal amigos? de nuevo con ustedes en mi canal Creaciones Betina. no hay nada mejor que hacer sentir bien a una persona especial en su día, por eso hoy les voy a enseñar a hacer esta tarjeta para papá taxista, espero les guste, ahora vamos con la lista de materiales y con el paso a paso. En cartulina azul corta un rectángulo de 23.5 por 33.5 y lo vas a doblar en la mitad. Igualmente vas a cortar una tira de 8 centímetros por 18 centímetros en cartulina negra, que sería para pegar acá. Ahora vamos a sacar una lámina de mi taxi y la vamos a pegar así. Con marcador Grapigel o marcador de vinilo vamos a hacer estas rayitas esta sería la vía vamos a cortar una tirita y vamos a cortar así esta es de 2 centímetros de ancha pero voy a cortarla mejor de 1 centímetro y la vamos a pegar a este lado ahora vas a sacar imágenes de señales de tránsito y las vas a pegar en cartulina fluorescente y vas a cortar nos quedaría así, sería para pegar acá en este lado. Ahora acá en esta parte, vamos a escribir un mensaje. Para ti... Esta sería una tarjeta para un papá taxista, como les dije, para ti con amor. Ahora vamos a decorar esta parte. Vamos a cortar una tira en cartulina de 8 centímetros de ancho por el largo de la tarjeta. Aplicamos silicona líquida. Ahora vas a cortar un rectángulo de 7 centímetros por 12 centímetros en cartulina amarilla porque vamos a dibujar un taxi. En caso de que no quieras dibujar el taxi, saca otra imagen. Yo acá estoy dibujando el taxi porque la persona que me pidió que hiciera este video me dijo que lo quería dibujar para que el papá vea las habilidades que tiene la hija. Ahora vamos a repasar todas las líneas con marcado negro. cartulina vamos a cortar dos bolitas que sería para las llantas Ahora con marcador metalizado voy a dibujar acá los rines de las llanticas. Y voy a delinear así. Y vamos a cortar dos bolitas pequeñas que serían para las otras llantas. De los lados pegamos así acá voy a pegar estas otras señales de tránsito que igual pegué en cartulina fluorescente y recorté y voy a cortar una tirita de un centímetro y la voy a pegar acá, en esta parte vamos a pegar el taxi acá ya pegué las dos señales de tránsito y acá aplicamos silicona solo en estos laditos que les estoy mostrando acá no y vamos a pegar vamos a doblar un poco acá con este marcador radigel voy a hacer las rayitas de la vía con la regla y marcador negro voy a delinear los extremos de la tarjeta, voy a organizar acá bien y doblo acá un poco porque acá adentro hay una chocolatina quedaría así. Acá vamos a copiar un mensaje. Muchas bendiciones para ti en este día tan especial. Vamos a colocar la chocolatina como les dije, o le colocan lo que quieran. Acá en esta parte vamos a pegar fotos desde pequeñas o pequeños, porque también pueden regalársela un hijo a su papá. Y vamos a copiar estos mensajes. Gracias papi por ser mi ejemplo, por darme un amor tan especial. Eres el mejor papá del mundo, te amo. Y así terminamos esta parte. Ahora vamos a hacer el sobre, vas a cortar un rectángulo de 27 por 48 centímetros y vas a doblar en la mitad. Ahora vamos a tomar la silicona líquida y vamos a aplicar en este extremo y en esta parte inferior. Y pegamos así. Ahora vamos a cortar una tira en cartulina blanca de 5 centímetros por 26 centímetros, que sería para hacer el cuello. Vamos a coger así. Vamos a doblar acá estos extremos. La tomamos así y aplicamos silicona líquida. y pegamos ahora vas a cortar un cuadro de 9 centímetros por 9 centímetros y vas a doblar en estos extremos esto sería para hacer un bolsillito. ahora doblamos en este vamos a aplicar silicona líquida y pegamos acá en esta parte vamos a pegar una tirita de papel decorativo y vamos a hacer una corbatica para pegar acá, vamos a hacer rayitas acá en el cuello, alinearlo. Lo mismo con la corbata, vamos a delinearla y hacemos lo mismo con el bolsillo. Ahora vamos a escribir la frase principal ¿Feliz? Papá, acá pueden copiarle la frase que deseen, y voy a repasarla o a decorarla con marcador verde. Esto es opcional si lo desean hacer, de lo contrario pueden dejar la camisita así solamente. Y va a hacer unos punticos y unas estrellitas. Bueno amigos, hemos terminado. Espero que les haya gustado la tarjeta. Si es así, manito arriba, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal. Un abrazo para todos, hasta la próxima.